somos $5,500 pesos. Queremos que nos devuelvan el dinero que nos están descontando. Porque nos lo ganamos barriendo día por día, no es robando ni pidiendo que estamos. Y hoy estamos aquí exigiendo nuestro derecho. Primero, que le devuelvan el dinero que nos tienen tumbado. Segundo, que nos pongan el seguro porque por ley nos pertenece. Y desde hoy, si no tengamos nuestro dinero, si tengamos nuestro seguro, aquí no se trabaja. ¿Cómo se di cuenta ustedes que no tenían seguro? Por menos. Yo... La seguridad social nada más no es el seguro médico, con la seguridad social viene lo que son las pensiones y lo que son los riesgos laborales. Ahora mismo uno de estos trabajadores que son de las instituciones con más riesgo de tener un accidente en la calle, ahora mismo uno de ellos tiene un accidente y no va a estar cubierto por ningún lado puesto de que no tiene vigente una seguridad social por falta del pago a la TCS que era la Tesorería Nacional que se nos ponga nuestro seguro porque de lo contrario porque ni yo tengo seguro y nos reunimos para eso y estamos dando los pasos a seguir ahora que sepan bien que el seguro no más no problema de este pueblo seguros es a nivel nacional pero nosotros sí estamos buscando una solución mediática hasta que se resuelva el problema. Porque nosotros en solidaridad con los que ganan menos de 10 mil, no tenemos seguro. Porque si sí nosotros podemos cotizar porque ganamos más de 10 mil. Pero en solidaridad con ellos, nosotros no tenemos seguro. Ninguno. Ustedes buscan cualquier empleado del ayuntamiento y no tiene seguro a menos que no haya sacado uno o la esposa sea dependencia de otro hasta que se resuelva el problema Así que nosotros ninguno tenemos seguro. Y le aseguro que para el próximo mes si Dios no lo permite y el alcalde lo permite, tendrán seguro todos los empleados, aunque el ayuntamiento pierda un dinero, porque va a perder un dinero para darle cobertura a todo el mundo. ¿El problema es por falta de pago o problema de cenar. No, el problema no es falta de pago. El problema es que hay una, una litis allá de... que hay que pagar por encima de los 10.000. O sea, que si un empleado gana mil, uno tiene que pagarlo como que gana mil, Y eso prácticamente es un robo. Por eso es que no se pagó el seguro, aunque se le cobra, a ellos, pero ese dinero está guardado por si no entienden que lo van a cobrar así y también se nos cobra a nosotros que cotizamos más de 10 mil y también está guardado o sea que eso es un problema de solidaridad de nosotros con los obreros que ganan menos de 10 mil